Los hábitos que desarrollan este, los miembros de la tribu, de la comunidad. En la sociedad prepolíticas no existe el estado, no existe derecho y los factores de orden mitológico son los que explican muchas veces los problemas que se presentan en esa comunidad. Pero lo más importante, ¿no es cierto? Es que en la sociedad prepolítica no hay seguridad, ¿no es cierto? No hay una garantía para las libertades y en cierta medida, cuando se produce la aparición de la propiedad privada tampoco nadie puede garantizarle a ninguna persona su derecho a poseer y disfrutar de los bienes que tiene. O sea, se trata de un estado de inseguridad generalizado donde el temor, ¿no es cierto?, es el que va calando ¿no? en la comunidad para darle una salida porque no se puede vivir de esa manera. Entonces la, las personas, la gente, comienza, digamos, a racionalizar el poder. Porque el poder sí existe en la sociedad prepolítica, lo que no existe es el derecho, ni el Estado. Entonces la sociedad necesita, los miembros de la comunidad necesitan racionalizar ese, ese poder. Y muchos se preguntan, ¿no es cierto?, si es fundamental, si es necesario tener un orden, tener una autoridad, un jefe, una asamblea, un presidente, un rey, un príncipe a fin de que le garantice, ¿no es cierto?, eh, en buena cuenta, la, la, una, una convivencia en paz, una convivencia donde los seres humanos pueden tener seguridad sobre sus bienes. ¿No? Entonces el problema es determinar ¿no? quién, cómo, cuándo y para qué se crea un nuevo orden, una jerarquía, una autoridad. Entonces, ese es el problema fundamental de la sociedad prepolítica, ¿no? Y ustedes saben que la sociedad prepolítica fundamentalmente son economías de subsistencia, ¿no? De autosubsistencia, ¿no? Y ahí hay varias este, teorías que explican esta situación, ¿no? Hay te las teorías convencionales, ¿no? Que, que, que, que van desde las teorías contractualistas hasta la teoría de la conquista, ¿no es cierto? Y las teorías recientes, de este, de este año 2021 2022 donde se hace una recusación a ese tipo de teorías convencionales. Y la teoría convencional fundamentalmente sostiene lo siguiente, ¿no? que los, eh, los excedentes agrícolas ¿no? en la zona de tierra fértil, donde hay alta productividad, son los que van a requerir, ¿no es cierto?, de tener que construir, ¿no es cierto?, cierto orden, ciertas jerarquías. O sea, la alta productividad de la tierra, de la, de la agricultura, es fundamental. Y, y, y esta teoría de los excedentes se, se, se engloba en la teoría marxista, ¿no es cierto? Donde en la generación del excedente, en la teoría marxista, ¿no es cierto? Y su apropiación por una minoría de personas, que son los grandes propietarios, son los que van a originar las clases sociales. De existir clases sociales, las clases pudientes, las clases ricas, son las que van a generar esa necesidad de proteger sus propiedades, y para eso, digamos, se, se va a crear el Estado. Ya con las teorías modernas, ¿no? las teorías modernas han recusado ciertas teorías convencionales, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en resumen, ¿no es cierto?, se trata de que el Estado aparece, y las jerarquías de, un, de una sociedad así estructurada aparecen cuando se produce una transición, ¿no es cierto?, de una agricultura de forrajeo, de recolección, ¿no?, a una agricultura fundamentalmente de producción de cereales, ¿Por qué cereales? ¿Por qué no tubérculos? Señalan estos nuevos este, teóricos ingleses. Es que los cereales permiten el almacenamiento en lugares accesibles. Y por lo tanto, a diferencia de un tubérculo como la papa o el yuco, esto no es, este, no es muy fácil de almacenar. Entonces, esta situación, digamos, ha sido aclarada, ¿no? Eh, y recientemente, con estudios, con datos, ¿no es cierto?, de la agricultura en perdón, eh, la agricultura este, en, en muchos valles de, de Asia, de África y, y de América se ha llegado a esa a esa conclusión ahora bien ¿qué es lo que pasa cuando ingresamos a la sociedad política? fundamentalmente de lo que se trata es de, de estructurar una una explicación de por qué los hombres, ¿no es cierto? De los hombres, los seres humanos, tienen la necesidad, ¿no es cierto?, de, de, de reunirse, de juntarse en asambleas y tomar una decisión que les permita salir de ese estado de inseguridad. Y eso origina, ¿no? o sea, lo que se llaman las teorías contractualistas. Fundamentalmente con, con Luke, ¿no?, y tiene eh, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, eh, en los primeros tres capítulos. Los hombres nacen de la sociedad petrolística a la sociedad política y se funda el Estado a través de un poder constituyente. Claro que no la, la, la, la es de un poder originario que existe en la comunidad, ¿no? Y que es la que permite crear los gobiernos. El, el, el razonamiento es similar, ¿no es cierto?, en en en, Ross, en Rousseau, en Grossio, en Pufendor, y en Altucio. que desde la vertiente alemana, inglesa, francesa, digamos llegan a una conclusión de que es necesario no es cierto, ingresar a la sociedad política. ¿Por qué? Ah? Porque el convenio que celebra una, la comunidad para generar una autoridad es fundamental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la sociedad pueda sobrevivir, para que pueda haber convivencia en paz. Entonces la convención, ¿no es cierto?, de los hombres... No es igual en, en Hoff y Rousseau. Hay una diferencia que le voy a explicar a continuación. ¿no? ¿Cuál es esa explicación? La explicación, por ejemplo, en caso de Luc, parte de una antropología distinta, digamos, a la, a la antropología que tiene Rousseau. Para, para Rousseau, digamos, el, el, el ser humano, y el hombre, es un animal egoísta, ¿no es cierto? Evidentemente está en una situación de egoísmo. Y una lucha, ¿no es cierto?, entre ellos mismos. En la, clase, en la clásica este, cita, ¿no?, de homo hominis lupus. O sea, el hombre es el lobo del hombre. O sea, ninguna persona se puede sentir segura en ese tipo de sociedad. Y como el estado de inseguridad es generalizado, nadie tiene seguras sus propiedades y su libertad. Entonces los seres humanos viven en medio de una anarquía en, en donde rige la ley de la jungla, porque no hay una autoridad que pueda pues, poner cierto reparo, digamos, a esta situación. Entonces, los hombres se ven en la necesidad, según Józ, en darle la autoridad suprema, ¿no es cierto?, a un leviatán, al Estado. ¿No? Este leviatán, digamos, va a hacer que los hombres obedezcan. Y tiene la espada, ¿no es cierto?, y la ley, para poder obligarlos a cumplir qué cosa, a cumplir los mandatos que se acuerden, ¿no es cierto?, por los gobiernos. Uno de ellos, por ejemplo, es el pago de los tributos. De nada existe tener una ley si es que no hay una espada que, de manera coercitiva, le exija al ser humano, a los miembros de la sociedad, el cumplimiento de esa obligación. Y por eso ustedes ven ¿no? en las... Este, perdón. Ustedes ven en, en, la, en, en los diferentes gráficos de la justicia, a la mujer que representa la justicia con los ojos vendados, en un lado la balanza de la equidad de la ley y en otra mano la espada. En el derecho no funciona, ¿no es cierto? El derecho sería ineficaz si quien no tuviera la espada. La espada es el símbolo de la coerción. Y por eso que en el derecho internacional se le hace una recusación, ¿no es cierto? Una crítica. Porque en el derecho internacional se pueden tomar muchas decisiones. Pero como no hay un Estado mundial, no hay un gobierno mundial, no hay un presidente, un Congreso que represente a todos los seres humanos, los Estados, en base a su soberanía, pueden desacatar esos mandatos y solo funcionaría en este caso, ¿no? Como lo que pasa en Rusia y Ucrania. Una vez acabado el derecho internacional, ¿no? aparece el derecho de guerra. Que no es un derecho propiamente, ¿no? Porque la guerra que es? es la manifestación del poder de la brutalidad, del salvajismo de los seres humanos dirigido ¿qué? a exterminar a otros seres humanos. Entonces, Hof señala que es fundamental, ¿no es cierto? Que los hombres hagan ese contrato de paz. ¿No? Y ellos reciben en compensación una situación de convivencia civilizada bajo la autoridad de Leviatán, que es el que va a ejecutar la ley. Esa tesis es distinta en sus consecuencias a la tesis que sostiene Rousseau, porque es parte de otra antropología. Para Rousseau, el hombre es un ser bueno y social. A diferencia de Hoff, que para, para, para Hoff, igual que Macabelo, el, el, el ser humano, el hombre es un ser malo, es un ser egoísta, es un ser envidioso. ¿No? Y esto, Rousseau, digamos, en, en su tesis de Cuenzambaje, que, que está desarrollado en, el, en, el, en esta obra del discurso sobre origen y la desigualdad de los hombres, señala ¿no? cómo es que el hombre desarrolla ¿no? su proceso de asimilación, digamos, a la, a, la, a, a la sociedad. El punto de partida de Rousseau es muy simple, ¿no? Al principio todos éramos iguales y libres, pero llega un momento, ¿no es cierto?, en que aparece la propiedad privada. Y lo más fuerte es, crean la propiedad privada para proteger sus bienes y luego de eso, desarrollan, ¿no es cierto?, con un orden jurídico para proteger esa propiedad. Entonces, la propiedad privada no es sinónimo de felicidad, sino es un factor de infelicidad. ¿Por qué? Porque la propiedad es la que va a dividir a los seres humanos, en estamentos, en clases, pero es esa propiedad la que va a generar el comienzo, ¿no es cierto?, para Rousseau, de las diferencias entre los seres humanos. Entonces, hay, hay un problema, ¿no es cierto?, que no se puede resolver tan fácilmente. Porque Rousseau habla, ¿no es cierto?, que hay una aparente libertad, pero el hombre está sometido por todos lados, a una, suerte, a una suerte de disciplina social, ¿no? O sea, si en el principio el hombre era libre, se ha convertido, ¿no es cierto?, cuando entra la sociedad política en un sujeto, con menores derechos. Entonces, Rousseau hace alusión en este caso, ¿no es cierto? ¿De qué cosa explica esa situación de los seres humanos en esta sociedad política? Sencillamente él dice, ¿no? Que es que los hombres están sometidos a un contrato social, que es expresión, ¿no es cierto?, de la comunidad, de una comunidad que deposita, ¿no es cierto?, una suerte de, de poder y crea al Estado. ¿No? Y el Estado va a ser la expresión ¿no es cierto?, de una voluntad general. Una suerte de expresión de la suma, de la mayoría de las voluntades que, que tienen todos los seres humanos que forman una comunidad política y que se expresaría, pues, ¿no es cierto?, en, en el voto, en el sufragio. Ya. Los marxistas, sobre todo Engels, porque eh, Marx no teoriza sobre el origen de, del Estado, ¿no? es, es, es Engels, Federico Engels, en esa obra que se llama El origen de la, de la propiedad privada y el Estado, hacia una alusión, ¿no es cierto?, de cómo se produce la aparición del Estado como consecuencia de la generación de los excedentes y por la necesidad, ¿no es cierto?, de los grupos de poder, de, de los grupos burgueses, de perpetuar, ¿no es cierto?, la, la división de la sociedad en clases. Y para eso es necesario proteger la, la propiedad. Y para eso, digamos, te necesitan inventar, digamos, este un, un, una maquinaria, un órgano, Usa maquinaria maquinarias es el Estado, que está al servicio, ¿no es cierto?, del grupo de poder que son los que tienen la propiedad de los medios de producción. Esa es la, la, la tesis original de Engels, que luego es desarrollada por Lenin en una obra que se llama El Estado y la Revolución. Bueno, en síntesis, tenemos una sociedad prepolítica donde no hay Estado, no hay derecho, hay inseguridad, los seres humanos pasan, ¿no es cierto?, de esa sociedad prepolítica a la sociedad política, para los contractualistas, ¿no es cierto? Hoff, Louvre, Rousseau, Sieyes, ¿no es cierto? el Revolucionario francés, hay necesidad de tener un pacto. Y ese pacto, digamos, es fundamental para proteger la propiedad, la libertad y la seguridad en los términos iniciales, ¿no es cierto? De los franceses. Pero eso no se, eso no se protege a través de un memorándum, de un oficio, de una solicitud. Entonces, ellos idean, ¿no es cierto? La necesidad de construir, digamos, este... elaborar una constitución. O sea, la sociedad política, el pueblo, se convierte en poder constituyente originario, funda el Estado como órgano político, ¿no es cierto?, para poder regular las conductas de los seres humanos y asegurar una paz, y para ello necesita tener, ¿no es cierto?, un documento fundamental, una, lo que se llama la ley suprema, la ley fundamental, que es la constitución. Entonces, a partir de ahí, de la constitución, estamos hablando... Ya no de un poder constituyente, estamos hablando de un poder constituido. Poder constituyente, poder constituido, no se a confundir. Porque el poder constituyente es facultad originaria de la comunidad. Indelegable. A través de la cual se va a elaborar una constitución que va a regir, ¿no es cierto?, cuatro cosas fundamentales. Primero, los derechos fundamentales que hay una sociedad para todos los miembros de esa comunidad. Derecho a la vida, o sea, los derechos que están en, la, en las cinco generaciones. Derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y, la, y los que aparezcan en el futuro. Inicialmente, cuando se crea la Revolución, este, se crea la Constitución Francesa, se hablaban de derechos de primera generación, los ¿no? que son los más importantes, ¿no? son los derechos llamados individuales. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, que son los derechos burgueses, por excelencia, ¿no? Esos fueron impulsados, perdón. Por las clases burguesas que desarrollaron o lideraron la Revolución Francesa, que son derechos que también están en la Declaración Norteamericana ¿no? del 4 de junio de 1786, donde hay una diferencia ¿no? con, la, con, la, con las este, teorías francesas de 1789. En las, en las teorías este, anglosajonas se le da mucho más importancia al derecho de propiedad por la vertiente que viene de Luke, de Inglaterra, y que se afinca, se ancla, digamos, en Estados Unidos, ¿no? o en lo que eran las 13 colonias inicialmente. O sea, pre, pre, es pro, pre, preponderantemente el derecho a, la, a que te, se te garantice la propiedad privada y tu derecho a la felicidad y eventualmente tu derecho a la libertad, porque Estados Unidos se funda como un país de pequeños propietarios, de pequeños granjeros, de pequeños hacendados. Entonces, fíjense, sociedad prepolítica se entra a la sociedad política, el poder constituyente originario, funda el Estado, se elabora una nueva constitución. Ese poder constituyente, digamos, ¿qué cosa es? Es una facultad originaria de mando, de creación, de elaboración de una sociedad. Es un poder ilimitado, conforme lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿en qué momento, digamos, aparece, digamos, esa sociedad, este, este, ese poder constituyente? Son cinco posibilidades, conforme vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del poder constituyente? Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? A un abogado joven, un abogado noble, que es este hijo de... de Enrique Guerci, ¿no es cierto? Haciendo todo un desarrollo, ¿no? Respecto a, a la necesidad de hacer un referéndum para anular o limitar o eliminar la Asamblea Constituyente de la actual Constitución que evidentemente pues es una es una falacia ¿no? es un gran error es una petición inconstitucional, es irracional porque está negando derechos fundamentales a la participación política que tiene todo ser humano en la marcha de su comunidad o sea lo que esta gente, lo que la gente de esta si y toda la gente de la ultraderecha lo que quiere es que a través de un referéndum se elimine ¿no es cierto? la facultad que tiene el pueblo la sociedad de reformar, de cambiar su constitución o de hacer una nueva constitución en su totalidad. Eso no se puede este, no, no se puede eso, este, sostener. ¿Por qué? Porque eso está contra la naturaleza de lo que es el poder constituyente y de lo que es el derecho político de participación que tienen los seres humanos en la marcha de sus comunidades. Sería negar, ¿no es cierto?, a la sociedad política. Y en la sociedad política, ¿por qué se caracteriza? Fundamentalmente no por el consenso, pues, sino por el disenso. Es decir, tenemos pensamientos distintos, tenemos ideologías distintas, ¿no es cierto? Pero podemos convivir, podemos coexistir en una misma sociedad, en un mismo país, en una misma comunidad, claro que sí, porque eh, no, no estamos pues en el paraíso ¿no? donde todos pueden pensar de la misma manera, no estamos en un estado totalitario, donde solamente hay pensamiento único el pensamiento del partido político que tiene el poder. Entonces, esa forma, ¿no es cierto?, eh, de, de concebir la anulación de la asamblea de la constituyente es una forma totalitaria, neoliberal, fundamentalista de derecha, que debe ser erradicada, porque es la negación del derecho político a la participación en los asuntos públicos. Lo que quiere es amordazar, digamos, el derecho del de cambiar esa constitución pues, o de reformarla si les parece que está mal si, si el 51% de los peruanos consideran que es una constitución no esta, porque esta no, esta no debe ser ni reformada ni, este, ni cambiada esta constitución tiene que ser anulada y restaurarse la constitución del 79 conforme lo vamos a ver más adelante ese derecho es inherente, es inmanente al ciudadano que forma parte de la polis, de la vida de una comunidad política entonces ¿cuál es la naturaleza del poder constituyente? No? es un poder Supremo, ¿no es cierto? Que es previa a cualquier procedimiento legal que se pueda estatuir, ¿no? El poder constituyente no proviene de ninguna norma legal anterior. O sea, no hay una norma hipotética fundamental, como decía Kelsen, que fundamenta el derecho de una comunidad a darse un orden jurídico. Es fundamentalmente, ¿qué cosa? Es un acto político. Es un hecho político. Es expresión, ¿no es cierto?, de la voluntad de la comunidad. ¿Para qué? Para fundar, para crear derechos, para limitarlos, para crear modelos económicos, para regular poderes públicos, órganos públicos. Entonces, ese es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad política. Entonces, en su origen, ¿no es cierto? En su origen, este poder constituyente no admite ninguna regulación, no, no, no admite ningún límite, por ninguna norma jurídica. Eso es, en, en teoría política pura, ¿no es cierto? Es un poder supremo. No, que no puede ser encadenado por ningún acto del gobierno, del congreso, del presidente, del cardenal, del tribunal constitucional. El poder supremo es el poder constituyente, es expresión de la voluntad política y de decisión política de una comunidad. Que no está encadenado a ninguna ley, a ninguna norma, a ningún código. Es pura política, puro hecho político. Entonces, nosotros distinguimos ¿no? el poder constituyente original de un poder constituido. Entonces, el poder constituyente originario que aparece cuando se va a crear un Estado o se va a refundar la sociedad, es un poder fundante, ¿no es cierto?, de la, de la sociedad política que no existe. Por ejemplo, cuando se creó los Estados Unidos de Norteamérica, no existía ley, no existía norma alguna que regulase, digamos, la vida de los norteamericanos. Lo que había, digamos, era un conjunto de, de costumbres, ¿no es cierto?, de, de normas que venían de Inglaterra. Pero no había normas que rigieran la vida De los norteamericanos como Estado independiente. Entonces ahí aparece ese poder constituyente originario. ¿Para fundar qué cosa? Para fundar, ustedes ven la declaración de, de la independencia del 4 de julio, hace toda una. Desarrolla una descripción de los atropellos. Los abusos de, del rey Jorge V de, de Inglaterra, el hecho de, de introducir tropas a, a, a las casas de los este, colonos de imponerles impuestos sin su autorización, de restringir sus libertades, sus derechos fundamentales. Entonces, esa justificación que dan ellos es para crear una sociedad política nueva, un Estado nuevo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, inicialmente con 13 colonias. El 4 de julio de 1786 y luego, en el año de 1787, luego de acabada la guerra civil interna, la guerra entre los Estados Unidos nuevos y Inglaterra, elaboran su constitución escrita, que es la primera constitución escrita, me parece, en Occidente, a través de la cual, claro, lo que es los Estados Unidos de hoy, ¿no es cierto?, un Estado federal con Estados nacionales. Ese poder constituyente originario, que no está atado a ninguna norma anterior, por debajo de ese poder constituyente originario, ¿no es cierto?, está el poder constituido. ¿Cómo se organiza el poder constituido? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, a través de la Constitución. Les decía, ¿no?, la Constitución, primero, tiene regulación de derechos fundamentales. En segundo lugar, define, ¿no es cierto?, la estructura política de ese Estado. ¿Y cómo la, cómo la define? Fundamentalmente a través de la creación de poderes. Entonces dice, ¿no? Un poder legislativo encargado de, de dar las leyes, un poder ejecutivo encargado de ejecutar esas leyes y un poder judicial encargado de juzgar los delitos que se cometan en esa sociedad. Ese es un modelo. Yo puedo crear un modelo distinto, como el que que podría este, aplicarse a una sociedad que requiere descentralización. Yo podría crear, además de esos tres poderes, un poder este, municipal. Podría crear un poder territorial. Podría crear un poder este, este, de control o un poder, un poder social ante tanta corrupción que hay en, en el Perú. Entonces, el modelo depende de quién. Depende de los... El modelo político estoy hablando, ¿no? Que es el segundo elemento de una constitución. Depende de quiénes. De la forma como arbitren, cómo medien sus intereses en la comunidad representada en una asamblea constituyente. ¿no? En tercer lugar, una constitución tiene que tener un, un modelo económico. ¿Para qué? Es fundamental para regular la forma como se va a producir en la sociedad. ¿Qué tipo de impuestos se van a crear? ¿Quiénes se van a, a beneficiar? ¿Qué tipo de economía es la que el Estado va a impulsar? Si el Estado va a poder hacer actividad empresarial o no, o todo se va a dejar a los, a los privados. Si se va a cobrar tasa de interés, si el Banco Central de Reserva va a ser autónomo o no, si va a regular intereses, si va a emitir billetes. Eso es modelo económico. Si el, el Estado va a tener empresas este, públicas. En cuarto lugar, la Constitución tiene que contener un sistema de protección de los derechos fundamentales. Sí, para eso sí. sí, sí un sistema nacional y un supranacional, un sistema nacional donde está el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, en la instancia supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí en, esas, en esos dos niveles se resuelven los problemas de derechos fundamentales, ya sean de las corpus, de amparo, de acciones de inconstitucionalidad, de acción popular, que son de cumplimiento, de competencia este, entre, entre órganos del Estado. Y finalmente, ¿no es cierto? En quinto lugar, una constitución tiene que tener, ¿no es cierto?, una forma, un modelo de reformarse de la constitución. Porque eh, las normas se vuelven obsoletas. O sea, el derecho, el derecho peruano de 1821 no es el mismo derecho del 2021. Entonces las normas jurídicas tienen que actualizarse. Y la norma jurídica fundamental por excelencia es la constitución, pero a cada rato no vamos a estar cambiando las constituciones. Entonces, la propia constitución prevé, ¿no es cierto?, a través de lo que se llama ¿no? el poder constituyente derivado, o sea, por excepción, por excepción, este, se le permite hacer la reforma total o parcial de la, de la carta fundamental. ¿Ya? De esta manera se asegura ¿no? la posibilidad de poder actualizar esa norma. Perdón. Ya, entonces, en conclusión, ¿eh? esta parte, ¿no es cierto? Poder constituyente, poder constituido. Poder constituyente crea la constitución. Poder constituyente, facultad originaria. ¿Para qué? Para crear un orden jurídico que no existe. ¿Tú digamos, este, los poderes que van a haber en una sociedad. El poder constituido es concretamente el gobierno. Son los órganos, ¿no es cierto?, que existen en, en, en una sociedad. Y que están regulados de una manera expresa en esa constitución. Pregunta, ¿no es cierto?, que muchos se hacen. Eh, eh, el Tribunal Constitucional, ¿es poder constituyente o poder constituido? El, el, el Congreso de la República, ¿es poder constituyente o poder constituido? El, ¿El poder judicial es poder constituyente o poder constituido? Son poderes constituidos, pues. Ellos no pueden estar por encima del poder constituyente, el poder constituyente está por encima de ellos. Y lo pueden cambiar, pueden el poder constituyente alrededor re todo. Si es que así lo estiman los miembros de, ese, de esa entidad. No, eh, acá hay una, hay, una, hay una serie de, de, de, de tesis, ¿no es cierto?, como la, la de Pérez Rollo, que es un jurista colombiano, ¿no? Que señala, ¿no es cierto?, que, que el poder constituyente no solamente, digamos, este. Elabora una constitución escrita, ¿no? Sino además, ¿no es cierto? Este, lo sé, los, los miembros de una comunidad no pueden racionalizar digamos, el poder si no lo piensan a través de, de, de una constitución es decir, el ciudadano no entiende el poder porque eso es filosofía política pero lo que sí puede entender digamos es que ese poder se manifiesta, se concreta en un documento escrito, que es la constitución entonces, pero ese poder constituyente no ¿a quién le pertenece? ¿al presidente? ¿al congreso? ¿al pueblo judicial? no esa es una facultad inherente ¿no es cierto? al pueblo el pueblo es el único titular de ese poder constituyente. Y que le permite, ¿no es cierto?, a la nación... ¿no? ¿Qué cosa es la nación? El pueblo y nación. Es que eh, la nación es el pueblo jurídicamente organizado. Entonces, la nación decide, ¿no es cierto?, una forma de organización política y jurídica. Que la puede cambiar, la puede modificar cuando ellos lo crean conveniente. Ustedes pueden, eh, pueden ver la diferencia, ¿no es cierto?, Fundamental. Poder Constituyente, Poder Constituido. El poder Constituyente es un poder originario, es un poder que crea todo el orden jurídico, es un poder ilimitado, es un poder que tiene una función fundamental, que es dar una Constitución. Para eso se crea un Poder Constituyente, una Asamblea Constituyente. No para legislar, no gobierna este el Poder Constituyente. A diferencia de esto, el Poder Constituido es un poder derivado que se origina del Poder Constituyente. ¿no? Y el Poder Constituido tiene límites. No es ilimitado como el Poder Constituyente. El Poder Constituido está limitado ¿por qué? Por la Constitución. O sea, la Constitución le fija, ¿no? El marco de actuación. La Constitución le dice así a los peruanos, a las autoridades, no te salgas, ¿no es cierto?, de, de este marco que te estoy dando. Si tú te sales del marco, sencillamente este acto es inconstitucional. Por lo tanto, no tiene valor legal. Entonces, Pregunta, ¿el Poder Constituyente admite este marco? No. El Poder Constituyente está por encima de, de, de la Constitución. Y el Poder Constituido se crea para gobernar, para hacer actos de gobierno, ¿no? Y ejerce una serie de funciones. Legisla, administra eh, la cosa pública, administra justicia. No, este, este es un alemán, este, hay un alemán que... Bon ¿No es cierto? que habla también, ¿no es cierto?, que el poder constituyente, ¿no es cierto?, no solamente es fuerza, es autoridad. ¿Capaz de qué? Capaz de cancelar, ¿no es cierto?, un sistema constitucional existente. El sistema constitucional de ¿Qué? ¿Qué Que está siendo, ¿no es cierto?, transformado, modificado por la Convención Constituyente actual que está por terminar esa constitución. ¿Ya? Entonces, pero una, una teoría del poder constituyente tampoco puede excluir, ¿no es cierto?, que un Estado exista anterior anteriormente, ¿no es cierto? Obviamente cuando ya se ha producido, ¿no es cierto?, el nacimiento de un Estado, el, el Estado es indefinido, es ilimitado en su existencia, el Estado puede cambiar de régimen político, puede cambiar de constitución, el Estado puede cambiar de gobierno, pero el Estado no desaparece, salvo en la utopía marxista, ¿no es cierto?, en la utopía comunista. Que señala, ¿no es cierto?, que en el desarrollo de la sociedad, cuando los medios de producción estén en manos de, del Estado y se produzca una superproducción, que todos tengan carros, casas, computadoras, gratis, educación gratuita, salud gratuita, viajes gratuitos, donde el trabajo no sea una, no sea una este, obligación, sino sea una suerte de, de deber consciente de las personas donde no haya inflación, donde no haya carestía, donde haya abundancia, no hay necesidad de que haya Estado. Entonces los marxistas dicen que el Estado se extingue. Pero eso lo vamos a ver en, otra, en otras... Eh... ...características del poder constituyente. El poder constituyente tiene tres características fundamentales. Que ustedes las pueden ver acá, ¿no? Es un poder único, es un poder extraordinario, es un poder ilimitado. ¿No? Y así ellos lo decía en, en el caso de Francia. ¿no? ¿Por qué es un poder original, es un poder único? Porque sí lo decía ¿no? en, el, en el libro este que escribió, ¿qué cosa es el tercer estado? ¿no? Este, es que el poder constituyente no tiene otro fundamento que no sea su propia realidad política. No existe una norma jurídica que pueda explicar el poder constituyente. Más allá no hay otra cosa, ¿no? es un poder fundante, es un poder incondicionado, que no admite límite alguno. Perdón un momento. Ya, creo que hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Para, que, para poder resumir. Entonces, estas tres características son fundamentales y que les permiten a ustedes entender por qué ese referéndum que promueve, digamos, este, eh, ver, si, ver si hijo, digamos, es totalmente irracional. Es totalmente inconstitucional, es ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la naturaleza del poder constituyente. Que nadie lo puede limitar, porque no tiene restricciones, ¿no es cierto? Porque son facultades que la comunidad, la sociedad, toma en determinados momentos históricos de su, de su vida. Y porque ese poder no lo puede ejercer ninguna otra autoridad, ningún otro órgano en la sociedad, ni la iglesia, ni la fuerza armada. Es un poder omnímodo, pues, ya, que no admite paralelismo, ¿no es cierto? No pueden haber dos poderes constituyentes en una sociedad. Ahora, el cuarto problema. En un momento, ¿no es cierto? Se manifiesta el poder constituyente. Esto es importante para que ustedes entiendan, ¿no es cierto? La, la, la, ¿Por qué, digamos, es inviable en estos momentos, ¿por qué es inviable en estos momentos la, la convocatoria, digamos, a una asamblea constituyente? Que está, digamos, este, promovida por Cerrón por y, y compañía, ¿no? Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. en la cual aparece el poder constituyente. Lo más elemental, ¿no? Ese poder constituyente aparece, ¿no es cierto? Cuando se crea un nuevo estado. Se funda un nuevo estado que no existía antes. O sea, se trata de que de una comunidad de personas que consideran, ¿no es cierto? que deben independizarse Deben separarse del imperio original, como, como ha sido en las colonias, o como, o como fue, eh, como Estados Unidos, con Inglaterra. Entonces, la comunidad, los seres humanos, piensan que no es conveniente, que no es necesario seguir atado a ese imperio, al imperio inglés. Y toman la decisión política, ¿ya? más que decisión religiosa, política, ¿no es cierto?, de autonomizarse y independizarse, ¿no es cierto?, del imperio inglés. Eso sucedió en 1736. O pasó también en el Perú, ¿no? Porque el, el Perú no existía como república hasta el 28 de julio de 1821. Un grupo de criollos, ¿no es cierto?, apoyados por generales, por militares venezolanos, extranjeros, argentinos, chilenos, decidieron qué? que Perú tenía que independizarse. ¿Por qué? Porque había un doble motivo, ustedes saben, ¿no es cierto? Un interés de tipo geopolítico continental de parte de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins... El Perú no podía quedar como una colonia, como, un, como una reserva española en América Latina, ya que la mayoría de esos virrellatos se había vi independizado, Y el Perú era la sociedad más conservadora, tenía el gobierno más conservador, y por eso que interiormente en el Perú era un poco difícil, ¿no es cierto?, que se armara una revuelta, una revolución nacional para expulsar a los españoles. Entonces tuvieron que venir primeramente la corriente libertadora del Sur con San Martín y luego la corriente libertadora del Norte con Bolívar y terminar el problema de la independencia del Perú en Ayacucho en 1824. Entonces qué es lo que aparece en ese caso la necesidad de que el Perú como república digamos independiente tenga una constitución y se apela a un poder constituyente, ¿no es cierto? Ese poder constituyente es el que se elige teóricamente en 1821, ¿no? Y da la primera constitución que tenemos nosotros, liberal, en 1823. Primera situación. Cuando se reorganiza la estructura social, constitucional, económica, ¿no es cierto?, política, de un país, de una sociedad. O sea, existe una constitución, existe una norma fundamental anterior, pero por situaciones políticas internas se produce reformas, protestas, y se ve la necesidad de fundar un nuevo sistema jurídico. Eso fue lo que pasó en el Perú, ¿no? En el año de 1975, 79. En esa época nosotros vivimos en una dictadura militar, ¿no es cierto? Y la, el, en el año, el 29 de agosto de 1975, Morales Bermúdez da un golpe de Estado y destituye a Juan Belajor Barado, que había dado un golpe de Estado el 3 de octubre del año 78. La pregunta era, ¿no? ¿El Perú tenía que seguir siendo gobernado? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas deberían quedarse indefinidamente en el poder. Entonces, acá viene un problema interno nacional del Perú, ¿no? Pero un problema de democracia y libertades fundamentales. Libertades públicas, libertades ciudadanas. Entonces el año 75, el año 76, el 19 de julio del año 76, acuérdense ustedes, los trabajadores, las centrales obreras, los sindicatos hacen los paros nacionales. 76, 77. Se producen, digamos, este, deportaciones, se producen protestas de todos los partidos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Todavía no existía Sendero Luminoso ahí. El PPC, el APRA, Acción Popular, el Partido Comunista, Izquierda Unida y todos los grupos políticos llegan a un acuerdo casi tácito, ¿no? no expulsar a la, a la dictadura, a los militares, a los corteles. Ya hay muertos, hay heridos, es una protesta masiva. La pregunta era, ¿no es cierto?, si es que... Esa protesta, esa ola democratizadora, tenía que terminar en, en, en, en alguna situación, ¿no es cierto? Racional. Y la situación racional fue que no, los militares, para no enfrentarse al pueblo, acordaron de devolver el poder a la civilidad ¿no? y llamar a elecciones. Se llaman elecciones para la Asamblea Constituyente, luego de protesta, muerte, marchas, paro, huelgas, etc. Deportaciones la Constitución del 79 de la Asamblea Constituyente del año 28 no fue una edad de los militares. Entonces, ese es el origen de la Constitución del 79, ¿no? Es, una, es un movimiento político, social, sindical, contra el poder ejercido por los militares. Se llevan a cabo la Asamblea Constituyente, se producen las elecciones y la Constitución se, se divide en tres tercios. ¿no? Un tercio de la apro, un tercio de la derecha y un tercio de la izquierda. Pero como tenían el ejemplo, ¿no?, del, del, del acuerdo del punto fijo, este... Español. Entonces ellos les interesaba retornar, digamos, a la, a la democracia, ¿no? Y el acuerdo fue hacer una constitución plural, no, una constitución que recoja derechos fundamentales, una constitución que eh, eh, permita al Estado generar actividad empresarial, o sea, un, un modelo de economía plural donde convive el sector privado, el sector público, el sector comunitario. Entonces, esa constitución fue producto, ¿no es cierto?, de un poder constituyente que apareció como consecuencia de la protesta de la movilización social. En tercer lugar, el poder constituyente como consecuencia de una revolución social y política, ¿no?, que es el, el punto más alto, ¿no es cierto?, de ruptura en una sociedad. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, sociales que hay en una sociedad no permiten, ¿no es cierto?, que la mayoría de la población pueda satisfacer sus derechos fundamentales sus necesidades básicas económicas. Así fue la Revolución Francesa de 1789, ¿no es cierto? La Revolución Rusa del 17, luego de la derrota, ¿no es cierto?, en, en la Primera Guerra Mundial. Fue, digamos, la Constitución Mexicana de 1918, la Constitución de Querétaro llamada. ¿Por qué? Eso fue consecuencia de una guerra civil, ¿no es cierto?, que, que, que se desarrolló en México desde 1910, ante la imposición, ¿no es cierto?, de un gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Pero no se lo por más de 30 años. Y se hicieron de pueblo, se cansó, pues. Y dijo, en un que no. No quería más, que o se llamaba el feriato. Pero se levantó y ahí se armó a ese produjo no con guerra civil en, en México, ¿no? Y que tuvo como colofonte de 1910, en 1917-18, temporalmente los, este, los fusiles callaron. Porque dijeron, no vamos no a estar matando a los mexicanos. 10, 20, 30 años eso tenía que tener un... Un momento, ¿no es cierto?, de racionalización. Entonces, esa Constitución, que es una Constitución avanzada para esa época, recogió derechos sociales fundamentales que hasta ese momento no existían en América Latina, ¿no? Y lo mismo pasó en la Constitución Alemana del Weimar, del año 18, 19, ¿no es cierto?, cuando luego de la, de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se produce una revolución social en, en, en Alemania, ¿no? los, los alemanes se matan, ¿no es cierto?, entre ellos, la derecha, aparecen lo, lo, los nazis, el partido comunista es perseguido, los partidos socialistas son eliminados por los nazis, o sea, en medio de una convulsión social. Entonces, ahí aparece el poder constituyente. Cuatro. políticos, ¿no es cierto?, por, por situaciones por, este, sociales e internas, ¿no es cierto?, como lo que pasó en Italia, ¿no? la Italia por falta, ¿no es cierto? O lo que pasó, digamos, en la Constitución Republicana del año 31 o en la Constitución 76, pues franco Hay una revolución este, armada. Lo que pasó es que murió el dictador Franco, entonces pues este, el dilema, ¿no es cierto?, en, en España en esos momentos era, ¿qué hacemos? Ya murió el dictador que gobernó durante cerca de 30 años en España, desde 1936. ¿Qué hacemos? Vamos a la monarquía, elegimos un rey, o elegimos un rey, o restauramos la República del 39. Entonces llegaron a un acuerdo, ¿no? ¿no? Y finalmente, ¿no? Acuerdos políticos, acuerdos políticos puros. Es el caso chileno, ¿no? ¿Por qué? Porque en Chile, digamos, este, ha habido protesta social. Los estudiantes, los trabajadores, los desocupados, los desempleados, cuestionando el modelo neoliberal. Y eso costó muchos muertos. Pidieron la, la destitución de Piñera. Pidieron que se anule el modelo neoliberal, las AFPs y todo lo que ustedes saben. La constitu este, Asamblea Constituyente, no, no, no, no preveía poder constituyente. Entonces, han tenido que llegar a un acuerdo político, tanto la derecha como la izquierda, para ir a un referendo Sin ese acuerdo político no existiría, como hoy existe, la Convención Constituyente de Chile, que está dando la nueva constitución. Las cinco formas, ¿no es cierto? A través de la cual aparece, digamos, y acá, este, resumimos, ¿no es cierto? Resumimos. Sociedad prepolítica, sociedad política, el pueblo titular del poder, el pueblo, digamos, este, ejerce el poder constituyente originario, funda un Estado, se da una constitución, esa constitución es dada por el poder constituyente y se crean los poderes constituidos. todos los poderes públicos, los poderes derivados. No, y la asamblea constituyente es su... Finalidad fundamental es dar una nueva constitución. Porque la asamblea constituyente es el ejercicio del poder constituyente. Ahora, ustedes entiendan con claridad, digamos, que tienen ustedes que distinguir entre lo que es este el hecho fáctico, la realidad política por un lado, la realidad económica, la realidad social, ¿no es cierto?, de lo que es la norma jurídica, lo que es la ley fundamental lo que es una constitución la realidad política le genera a ustedes legitimidad las normas jurídicas le genera a ustedes legalidad legitimidad no es igual a legalidad ¿qué cosa es legitimidad? en una sociedad para que un gobierno pueda tener viabilidad para que un gobierno pueda desarrollar otro de gobierno valga la redundancia y no sea objeto de de entrampamientos tiene que tener legitimidad porque si no tiene legitimidad, sencillamente el gobierno se encuentra en el aire. Puede tener legalidad. ¿Qué cosa es la legalidad? El, el, el apego, digamos, el, el nacimiento del gobierno, conforme lo señalan las normas legales. Pero eso no es suficiente para un gobierno. El castigo tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Porque legitimidad significa tener consenso social mayoritario en una sociedad, en una comunidad. Pero no lo tiene. Más del 70% de los peruanos Haciendo, digamos, un estudio así promediado de, de, de muchas encuestas, demuestra, ¿no es cierto?, que Castillo no tiene el asentimiento, ¿no es cierto? O sea, lo que se llama obediencia social de parte de quienes eran gobernados. Por muchas razones, ¿no? Porque ha mentido, porque no cumplió sus promesas, porque es un incapaz, es un inecto, porque ha habido esa de precios, porque han subido las cosas, porque el dólar ha subido, etc., etcétera, porque ha nombrado a ministros incapaces, lo que ustedes quieran. Pero la aprobación inicial del 51% se diluyó, pues. Entonces, acá la gente, ¿no es cierto?, se pregunta si debemos seguir obedeciendo o no a, a Castillo. Entonces, la derecha ha entrado a un proceso, ¿no es cierto?, de, de aniquilamiento de Castillo. Está llamando a la anarquía, al desgobierno, que ¿no? es, es, es una estrategia que hacen los grupos de izquierda. Fíjense, la derecha, que está en la oposición, que no está en el gobierno, hace lo que la izquierda desarrolla en los tiempos normales. ¿no? La, la que desarrolla los paros, la protesta, la que financia ese tipo de situaciones, digamos, este, contra el poder, son los grupos de poder. En este caso, en el Perú. Son los medios de comunicación. O sea, lo que hacía la izquierda antes lo está haciendo en estos momentos la, la derecha. ¿Por qué? Porque eh, supuestamente un, un gobierno popular no es popular, un gobierno de izquierda no es izquierda como el de Castillo, está en algún lado. Entonces, ¿la oposición? ¿Quién está en la oposición? ¿Dónde está la, la derecha, pues? ¿Quién es? No está la izquierda, está la derecha. Entonces, ¿la derecha qué es lo que quiere? ¿Quiere golpear? quiere tumbarse al gobierno. ¿Por qué? Porque es una cuestión de negocio, ¿no? Están perdiendo dinero. Entonces, la legitimidad les da consenso, les da gobernabilidad, valga la redundancia, a un gobierno, en una, una sociedad determinada. La legalidad solamente es obedecer la ley, ¿no? que el gobernante se adecue sus actos a lo que sea la ley, pero eso se, sería una expresión de, de dominio, ¿no es cierto?, legal no el dominio político, porque si no hay consenso social, sencillamente el gobernante es bien difícil que pueda, digamos, este, mantenerse en el poder. Y eso es lo que apunta a la derecha en el Perú, ¿no? Lo, este, lo está desgastando, lo está desgastando, lo está golpeando, censura a los ministros, no censura al primer ministro, acusa al presidente, pide vacancia, no pide destitución, no, este, usa los medios de comunicación, ¿para qué? Para denunciar casos de corrupción de todo su entorno, de sus sobrinos, de sus familiares... O sea, está creando el caos. ¿No? ¿Para qué? O, sea, o, o bien el pueblo lo destituye a través de acciones de masas, o bien Castillo renuncia. Aunque yo veo un poco difícil que, dada la personalidad de Castillo, este, este pueda renunciar, ¿no? Es difícil. Se va a mantener hasta el último en el poder, porque sabe, ¿no es cierto?, que si renuncia se va a la cárcel. Ya. Esta es una cuestión fundamental. Ustedes tienen que entender que un, un poder constituyente, una asamblea constituyente, no se produce en cualquier momento de la evolución del proceso político de una sociedad. Son determinadas circunstancias, condiciones, situaciones políticas, económicas y sociales que se presentan en una sociedad las que generan el momento constituyente. Protestas sociales, los paros, marchas, huelgas, marcha de las ollas, todo lo que usted diga. Tengo que decirle ¿no? si existe o no existe situación revolucionaria. Cuando existe situación revolucionaria, tanto los de arriba no pueden, y los de abajo sí desarrollan las condiciones para poder tomar el gobierno. Ahora, ¿eso cómo se resuelve, no? Se resuelve mediante una revolución o se resuelve mediante un proceso de reforma, ¿no es cierto? A través de lo que el sistema jurídico-político de una sociedad considera pertinente, ¿no es cierto? Por ejemplo para que haya un constituyente tiene que haber un cuestionamiento ¿no? de la legitimidad y de toda la, no solamente el gobierno ¿no? se le cuestiona a castillo, no, además toda la estructura este, económica y política del Perú por ejemplo el, el modelo neoliberal, está cuestionado está recusado el problema de los precios, de la reunión de los precios porque esta constitución del año 93 es una constitución ultraliberal que impide pues, que, que, que los productos este, puedan ser regulados, puedan ser controlados por el, indirectamente por el gobierno. Porque esto está en la ley de la selva, los, los, los empresarios ponen los precios que le da la gana por el pretexto de que hay incremento de costos como consecuencia de factores internacionales. Pregunta, ¿había momento constituyente del el año 75, 76? 76? Sí, había, este, había momento constituyente. Paros, había, había una lucha así política frontal entre los partidos de derecha e izquierda contra las fuerzas armadas y, y la consigna era regresar a la democracia que los militares vuelvan a sus porteles que los civiles vuelvan a gobernar a través de elecciones libres esa era la consigna y los estudiantes, los trabajadores, los sindicatos, los pobladores, las amas de casa, todos se movilizaron hubo un momento constituyente en Chile en el año 2019, sí hubo un momento constituyente hubo violencia, hubo violencia de los desempleados, ¿no? Y la pensión era, ¿no es cierto? Abajo del modelo neoliberal, ¿no? Este, la renuncia del presidente Piñera. Y en el fascinado pues, no podían estar en esa situación dos, tres, cuatro años, ¿no? Ahí actuaron racionalmente, ¿no? Toda la derecha chilena con Piñera en la cabeza señalaron, ¿no? Se dieron cuenta que no podían meter al ejército, a la policía, digamos, a la represión, porque iban a haber centenares de muertos ahí entre los chilenos, ¿no? Entonces decidieron un pacto político, un acuerdo político, ¿no? ¿Cuál era el acuerdo político? A pesar de que la constitución chilena tiene 800, no lo que debería, a no de una asamblea constituyente, el año 2021, conforme sucedió, se fueron elecciones, luego se eligió a, a, a esa asamblea que ha terminado de hacer la constitución este, este año. Ahí hubo un momento constituyente. Pregunta, en el autogolpe del 6 de abril del año, 93, del año 92. Hubo un momento constituyente, o sea, cuando, cuando Fujimori cierra el Congreso, cierra el, el Tribunal del Poder Judicial, no había momento constituyente, o sea, no había motivo para, para partir el tablero. ¿Por qué? Porque, ustedes lo vean, este, Fujimori gobernaba, no tenía una posición así violenta en el Congreso. Y la prueba de ello es que él gobernaba a través de decretos legislativos. ¿Por qué? Porque el Congreso le no había concedido pues, a través de legislativos. Y Fujimori ya había introducido, ¿no es cierto?, a todos los agentes de la banca internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario para que controlen la economía del Perú y tenían el apoyo de los Estados Unidos, de Japón, la OEA, la ONU y todo y el senderismo, ¿no es cierto? el sendero no estaba en alza, estaba en caída y Omar, Omar había, supuesto, habían sido derrotadas este, parcialmente en la sierra y por eso que se vienen de la sierra, se vienen a la ciudad de Lima, a desarrollar todo lo que ustedes conocen, ¿no? Los coches bombas y todo la, el problema que hubo, digamos, en Lima eh, el, el año 90-91, ¿no es cierto? O sea, Sendero estaba en una situación de agonía. Eso de que había un equilibrio de fuerzas que pregonaban los senderistas era, era falso. La mayoría de sus cuadros estaba en la, en la cárcel, en el frontón, estaba en el canto grande en Urigancho. ¿Qué cosa quedaba? Quedaba una pequeña militancia, digamos, este que estaba eh, escondida, ¿no es cierto? En, en Surco, en, en zonas este, de clases pudientes, con Jaime la cárcel. Entonces, no había momento constituyente. Entonces, el autogolpe del 5 de abril es la presencia, ¿no es cierto?, de una conspiración política y económica. ¿De quiénes? De poder económico, ¿no? De las élites, de las Fuerzas Armadas, de todos los sectores corruptos, de los banqueros, de la Confiet. O sea, ellos se ponen de acuerdo para qué? Para dar un golpe de Estado y adueñarse del Perú. Saquear el Perú. No, para apropiarse de las empresas públicas para rematarlas a hacerte nuevos ricos entonces por eso esa constitución del año 93 no tiene ninguna justificación porque no fue producto de movilizaciones, no hubieron huelgas, no hubieron paros eso fue solamente una estrategia, no es cierto del grupo de poder de la de Fujimori y los de fascistas de las fuerzas armadas con los millonarios, con los grupos de poder económico en el Perú para saquear la economía nacional apoderarse de, de, de las empresas públicas Crear contratos ley para asegurar la propiedad de esas empresas y, y no poder este, devolverlas más adelante para, para hacer los más grandes negocios en la de, con la de externa. No existió momento constituyente. Por lo tanto, esa no hubo, no hubo poder constituyente en el, el año 92-93. Lo que existió fue una situación de facto de poder de Fujimori y Montesinos y los sectores de un eh, uso económico de poder con las Fuerzas Armadas. Entonces, no tiene legitimidad esa Constitución del año 93. No, no es producto de ningún consenso, de ningún sector de la nacionalidad lo pidió. Fue producto de una conspiración política, ¿no es cierto?, de un sector minoritario del poder. Y por lo tanto, ¿tiene razón o no tiene razón de que siga vigente esa Constitución? ¡No pues! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una Constitución delincuencial, que se estructuró sobre la base de qué? Fundamentalmente, del golpe de Estado, ¿no es cierto? O sea, la fuerza, la pura fuerza, no el derecho. ¿No? Si Fujimori quería hacer alguna reforma, él tenía el camino que señala el artículo 306 de esa constitución 69, ¿no? que le decía cómo tenía que hacer la reforma, si él quería hacer algún cambio. Pero Fujimori no optó por eso. Optó por la violencia, por cometer delito de rebelión. Por lo cual este, muchos de sus ministros han sido condenados. Pregunta, ¿no es cierto? ¿La constitución del 79 es culpable de la crítica de, de la inflación? ¿Es producto de eso? No. ¿Qué, ¿Qué cosa es lo que estamos viendo entonces? Sencillamente que. Sencillamente que la constitución del año. 79, no provocó, ¿no es cierto?, la hiperinflación, sino eso fue consecuencia de la mala política económica del de, de, de gobierno de Brasil. No decisiones políticas, ¿no? como el caso de la estabilización de la banca. ¿no? Pregunta, ¿hoy, 2021, 2022, existe momento constituyente? Evidentemente que no, por eso que el Cerrón, Bermejo, Bellí, este, porque esto también la realidad al revés, ¿no? Porque no se dan cuenta que ellos son gobierno, ellos no están en la oposición. Ellos no están este, eh, este, en, en, en la zona de reclamación de los, de los oponentes, ellos están en la zona de poder, están en el balcón. Ellos tienen el poder, tienen el gobierno. Los que están abajo son la derecha, son los grupos de poder. Entonces, ¿cómo ellos van a generar un momento constituyente si ellos tienen el poder? La única forma sería dando un golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Un golpe de Estado a través de quién? A través del Jurado Nacional de Elecciones. Salvo que, salvo que se produzca, ¿no es cierto?, este, una salida constituyente. ¿No? Ya hay tres situaciones únicamente que se pueden dar en el Perú, ¿no? Con eso termino, este, aparte, la, la exposición. Hay tres salidas. Para mí, la salida más viable, ¿no es cierto?, es restaurar la constitución del 79. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar 1.500 millones de soles. Porque son tres procesos electorales que tenemos que implementar para, para una nueva constitución. Pero eso no es lo más importante. Y, y, lo, y podemos cambiar la constitución, anular la constitución de 93 en un solo día. No nos no, no cuesta nada. El costo de beneficio es cero soles. Pero lo más importante es que con la constitución de 79 anularíamos en un día todo el modelo económico neoliberal y los contratos ley que para mí es lo más importante de esa Constitución, porque la Constitución del año 93 copia casi el 90% de la Constitución del año 79, o sea, es una copia, una mala copia. ¿Qué cosa es lo que cambia? Suprime 100 artículos de la Constitución del año 79, por eso que la Constitución del año 93 tiene 207 artículos, y la Constitución del año 79 tenía 308 artículos o 307 artículos, 307 artículos. Tenía 10 artículos más. ¿Por qué? Porque era mucho más promotora de los derechos fundamentales, económicos, sociales y laborales de la población. Era mucho más garantista. ¿Qué cosa le interesó a los grupos económicos? Anular, ¿no es cierto?, la parte económica e introducir el modelo económico neoliberal en 10 artículos, del 61 al 68. Eso es lo que esa es la madre del cordero. Nosotros, si restauramos la constitución de 79, podríamos recuperar, es cierto, las empresas públicas, rentables, no las que están quebradas. Y estas empresas públicas, digamos, est est estaban funcionando, como Petroperú, como la pandilla, como las mineras, como los puertos, pero fueron regaladas pues en un gran negociado, ese fue el motivo del golpe del 5 de abril, así el más grande negociado. Con la restauración de la Carta del 79, podríamos nosotros este, devolver al Poder Judicial peruano la posibilidad de resolver los conflictos de empresas. Y ya no esto se vaya al CIADI. Porque el CIADI ¿qué cosa? Es, una, es, una, es una corte de justicia arbitral, digamos, este, manejada por el Fondo Monetario. Y el Banco Mundial. Y los grandes banqueros. ¿Quién manda en el CIADI? Manda pues el que tiene más acciones. ¿Quién tiene más acciones? Estados Unidos, pues. Y este gobierno de Estados Unidos jamás va a fallar contra sus empresas, pues. Lo no estamos viendo en el caso de Rusia, ¿no? Ahora bien, restaurada la Constitución del 79, ya anular el modelo económico neoliberal, si el pueblo lo pide, se reforma esa carta o se convoca a una asamblea constituyente. Ya, esa es una salida racional, ¿no es cierto? Y la, la, la más adecuada a los intereses del Perú. Pregunta. Constitución de este, que quiere serrón, Bellido, Bermejo, Castilla y Compañía. No, pues eso son unos brutos. Ya, son gente que no tiene el mínimo sentido de lo que es la política. ¿Por qué? Porque si ellos convocan a una Asamblea Constituyente, antes de restaurar la Carta del 79, estarían convalidando, ¿no es cierto?, uno, el autogolpe del 5 de abril del año 92, que fue un delito de rebelión. O sea, estarían este, dándole la a Fuchipoli. Serían un ¿no es cierto? Segundo, convalidarían todos los contratos ley, son más de 1.200 contratos ley, que se ha firmado alentado en esa Constitución. Tercero, justificarían el saqueo de más de 381 mil millones de dólares que se han llevado estas compañías, Perú, por sobre ganancia, por sobreutilidades. No han pagado impuestos, ¿no es cierto? Utilizando el control que tienen sobre el Banco Central de Reserva. Pero lo más importante no es eso, ¿no? Lo, lo más importante eh, eh, como Cerrón es médico que no conoce en lo absoluto de derecho, un ¿no? el principio elemental que sabe todo abogado, ¿no es cierto? Las leyes no son retroactivas, salvo en materia penal. O sea, la nueva constitución que podría ser hecha en 2026... 2026 no se podría aplicar a hechos cometidos en el año 92, 93, 94, 95, 2000. No se puede aplicar retroactivamente. Eso sería inédito y legal. Y el Estado, peruano podría ser condenado por eso. Esa constitución de, de, de desarrollo sería del 2026 hacia adelante. Si es que lo llega a convocar, yo no lo creo, pero hipótesis. Serían de aquí. Y, y la pregunta es: doctor, ¿cómo queda todo lo anterior? Perdón. todo lo anterior, lo que se hizo del 2000, de 1992 al 2022 ¿cómo quedan esos 32 años de, o 30 años de, de actos jurídicos de negocios? ¿cómo queda con la tesis de, de, de Cerrón queda todo convalidado pues. es, el, es el mejor servicio el, el, el mayor favor que le hace Cerrón a todos los grupos económicos en el Perú, o sea, les pone algo bendita, bendice, digamos, todo el robo y saqueo que se ha producido en el Perú ya, eso no se podría tocar, eso no se, puede, eso no se puede discutir, eso sería cosa juzgada, irrevisable. O ya sea, todo lo que se robó por Fujimori, Toledo, Alan, Humala, PTK, Lizcarra, y que fueron, digamos, saqueados por las grandes corporaciones, que dieron el golpe de Estado, eso no se podría tocar. Por un principio, ¿no? La ley no es retroactiva. La, la, la Constitución regiría para actos posteriores. No se podría anular ningún contrato ley, no se podría reclamar ninguna empresa pública que fue rematada en el periodo del año 92 al 2022. Y eso sería la más grande traición al pueblo peruano. ¿No? Entonces, el único camino que queda, digamos, sería restaurar la Constitución del año 69. ¿Por qué? Porque esa Constitución, se, esa sí se puede aplicar al 92 del, del 92 hacia adelante. Porque se produjo qué cosa? Un punto de interrupción inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay una cláusula pétrea, pues. El artículo 307 de esa carta, ¿no es cierto?, que dice que esa Constitución no se puede abrogar o anular, sino por los mecanismos que ella establece. Por lo tanto, no se cumplió con esos mecanismos, todo lo que se hizo en esos 30 años, digamos, no perjudica al, al gobierno del Estado peruano. Y la empresa que contrató en esos 30 años, ellos sabían, los abogados sabían que esos contratos se hacían sobre barro, sobre arena. Porque esa Constitución del 93 no les daba garantías jurídicas a ellos. Porque había una Constitución anterior que había sido anulada, perdón, anulada no, había sido dejada de lado de manera delincuencial. Y en el derecho, ¿no es cierto?, el delito no genera efectos jurídicos lícitos. Ya hay un artículo, artículo 5 del Código Penal que señala claramente, ¿no?, la nulidad de todos los actos, ¿no es cierto?, cometidos con posterioridad del delito. Entonces la situación está clara, para cualquiera que tenga sentido común, ¿no? Una salida final, un acuerdo político negociado, que es el que en estos momentos se está buscando, eso sería una posibilidad, sí, siempre y cuando, digamos, se vaya a una nueva elección presidencial y parlamentaria, ¿no es cierto? Si es que no hay el acuerdo, si es que la derecha quiere dar un golpe de Estado con la renuncia o destitución de Castillo, no hay acuerdo político, bueno, la ley de la selva. Nos regresamos al Estado Joxiano, ¿no es cierto?, de quién es el que tiene más fuerza para imponer su voluntad y su decisión política. ¿Ya? Y el, finalmente el referéndum directo, ¿no es cierto?, que pregonan Cerrón, Bermejo, Castillo, Bellido, ¿no es cierto? Es, o sea, ellos creen, ¿no es cierto?, que se puede hacer un referéndum directo para no ser que constituyente, ¿no es cierto? Eso podría darse si es que hay un acuerdo político, de las fuerzas del, políticas en ¿eh? el Perú, como Chile. O el jurado le no se presta un golpe de Estado, ¿no es cierto? o el presidente se pone un golpe de Estado. Entonces, ahí estarían en problemas ellos, ¿no? Y la, la última posibilidad, ¿no es cierto? Porque, porque el, el poder constitucional es el poder supremo de una sociedad, si es que la mayoría social en el Perú, digamos, a través de paro, huelga, movilizaciones, de las fuerzas políticas y sociales, sindicatos, estudiantes, o sea, la mayoría del pueblo exige un referéndum directo, entonces, el gobierno no puede hacer nada, el Congreso no puede hacer nada. El hecho político... Puede más que la norma jurídica, el hecho, el hecho político cambia, ¿no es cierto?, devora a la norma jurídica. Y el hecho político, esta norma jurídica la, la deja sin efecto. Pero tiene que ser un hecho político tan intenso, tan grande, tan fuerte, que ponga contra la pared, ¿no es cierto?, a todos aquellos grupos políticos, a todos los grupos de poder que se opongan, digamos, a, esta, a este acto político que es el referéndum. Entonces, esa es la situación del país. Eh, en el Perú... ¿No es cierto? ¿Qué puede suceder en, en este año, si es que Castillo llega al 31 de diciembre? ¿no? Finalmente, la, la, las otras situaciones de que si la, la, una constituyente admite o no admite limitaciones, observaciones, etc. Eso lo podríamos ver más adelante en una conversación directa. Bueno, hasta acá me parece que está claramente establecida, ¿no es cierto? Que es un, que es un poder constituyente, sus orígenes, sus causas, su aparición cómo ejecuta la reforma en un país y por qué en el Perú es viable o no es viable. Entonces hacemos un break, señores, para contestar las preguntas.